Desde el proyecto ECO, siglas que responden al acrónimo de eLearning, Communication and Open Data y del que la UNED forma parte, se pondrán en marcha a partir del próximo 3 de noviembre un total de 17 cursos MOOC, es decir, cursos masivos, abiertos y en línea. La duración de estos cursos será de dos meses y abordarán temas relacionados con la educación, así como con las nuevas posibilidades que en este terreno se abren gracias a los continuos avances de las conocidas como tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación y aprendizaje móvil, las posibilidades del aprendizaje ubicuo para evitar la exclusión social, o la relación entre las herramientas digitales y los propios MOOC, serán algunos de los contenidos desarrollados por profesionales del ámbito de la educación, así como de los medios de comunicación social. En este marco tendrá igualmente lugar, durante los días 28 y 29 de noviembre, la Conferencia Presente y Futuro de los MOOCs, Perspectivas Internacionales, que contará, entre otros, con la participación del teórico de la enseñanza en la sociedad digital George Siemens. El objetivo último de estos cursos, así como en última instancia del proyecto ECO, no es otro que el de transformar la manera de enseñar y aprender, poniendo la educación al alcance de todos.